Mi amigo decidía estudiar mucho en la biblioteca. Él escribía en el cuaderno todo el tiempo. Nosotros nunca comíamos ni bebíamos en la biblioteca. Tú nunca debías correr en la biblioteca. ¿Y tú qué hacías en la escuela? ¿Escribías? ¿Leías? ¿Aprendías? Yo debía ir a clase pero estaba cansada. Compara y contrasta. Ella bebe café por la mañana. Ella bebió café anoche. Ella bebía café habitualmente. Él escribe en su cuaderno. Él escribió en su cuaderno anoche. Él escribía en su cuaderno todos los días. Notas finales. Estructura. Sujeto, verbo, objeto. Yo bebía café. En una oración con dos verbos seguidos, solamente el primer verbo se conjuga. Yo decidía beber café. La forma negativa del imperfecto se forma agregando no